De octubre del 2016, yo iba para Hermosillo. Traía el 17. Si se acuerdan, del 17. Este era un jueves en la noche. Y por este tramo me quedé dormido. Y agarré el monte. Quedé ahí en un ladito de los. Como a un metro de ahí de los de los pilares de concreto de la cerca recuerdo que esa vez pues era el primer viaje de ese, de ese cliente de Hermosillo yo lo iba estrenando ah. y pues había, había andado y chinga toda la semana y daban de cuenta que el remolque que traía la carga venía de Monterrey piezas para chasis iba a la de ese hermosillo y no venían altas la, la altura si acaso venía como a un metro de altura yo creo o menos las tarimas y chihuahua iba a levantar otra otra parte otra, creo tres cuatro tarimas pues eran como las 11 de la noche más o menos iban a ser las 12 yo creo aquí venía por este pedazo la cuchilla y hagan de cuenta que pues ya, ya, pues venía cansado ahí adelantito, hay un espacio donde se pone a veces el federal un descansito y dije ahí, voy a parar voy a checar llantas, luces voy a estirar los pies este, y así pues, dándole va no, pues cuál por este tramo, date cuenta que venía como a 90, 92, 93 así como vengo gorita más o menos iba a poner el control crucero pero me acuerdo que empezó una rola chida y mejor le subí ahora pues fue el es del único que me acordé ¿eh? es del único que me acuerdo lo que me despertó el chingazo de la que, que le di a la, la paldita del kilometraje kilómetro 188 la que sigue ya, ya se la pusieron fue lo que me despertó el chingazo que le puse ya de cuenta que caí ayer un ladito allá en Ahí A un metro si acaso de los pilares de, de la malla, de la cerca nah, Hasta que ya no me reporté y tomé fotos y la chingada Ahí me eché a dormido Ya, hasta la mañana que llevo el seguro Que llevo el ajustador Y este No, nah, pues no pasó mayores, nomás sí una de las de las mangueras del remolque del aire que comunica un eje con el otro o sea que comunica a rota chamber del lado izquierdo con el derecho lamentada manguera puente ese se trozó el impacto ahí lo que hice fue que la cancelé nomás desajusté los los amarrados Y, este, y el tractor se quebró un poquito, nomás la, la fibra de la defensa. Fue todo lo que pasó. Fue todo lo que pasó. Y este y, pues a lo que voy es de que no le hagan el macizo. No le hagan al magíber Arréglense. Arréglense, Machín. Porque a mí me fue bien. Pero ha habido raza que haya dejado la calavera. Están quedados dormidos y he dejado la calavera o calaveras ajenas, por eso, planté el lava los camotes. Eso es todo banda, chele ganas, cuídense.